Depende de todos, depende de ti. El primer dispositivo funcional fue realizado en 1954 por los laboratorios Dell, en Estados Unidos, a partir de una célula de silicio con un 6% de eficiencia. En 50 años, las placas solares formadas por celdas de silicio han evolucionado sorprendentemente en eficiencia y su precio se ha reducido a un ritmo estelar. Increíble, ¿no? Las renovables son la mejor opción para la reducción del CO2.